Básicamente en 97, yo hice, la yo hice la casa. Porque cuando George, yo había puesto el techo, apenas estaba empezando a vivir. La casa este, era en madera, Aquí arriba, madera, y lo que es la cocina, baño, en cemento. Pero no, no fue suficiente para pa María. Mi nombre es Pedro, Pedro Luis Ortiz Peña. Yo tengo 53 años. Residente, esta, esto es Palmarejo, sector Palmarejo, barrio Llaurel, en Arroyo. Pues mira, este, abajo vivía el suegro mío con un hijo. Entonces vivíamos arriba, mi esposa, mis dos hijas y yo. Una semana antes, pues sí, era como que, pues quizás no venga, pues... Pero ya día, antes era un nerviosismo que yo decía, se va a ir la casa. Entonces no tenemos dónde vivir, era una cosa... Cuando vimos, se fue el techo. Quedamos en casa. Eh, rol, soy oficinista de récord Médico, me desempeño haciendo, guardando las salas de emergencia, verificando que todo esté bien, a veces estoy cubriendo salas de emergencia Data Entry, llenándola a los pacientes. Me gusta, realmente me gusta ayudar, me gusta lo que es la salud como tal. De ahí tuvimos, de verdad adoro el trabajo, me encanta, y ayudar a los pacientes más todavía.